Hola a todos y bienvenido a nuestras, bienvenidos a nuestra sesión sobre SQL Azure HyperScape. En primer lugar, darle las gracias a Plain Concept por la organización del evento y a, y a los sponsors que han patrocinado esta Donnet Conference. Mi nombre es Verónica Bas. Eh, soy Cloud Solution Architect, especializada en datos e inteligencia artificial en el área de, de Customer Success y mi compañero Juan Carlos también está conmigo en el área de, de Customer Success y es Customer Engineer, especializado también en la parte de, de datos e, e inteligencia artificial. Bueno, empezamos. Para todos aquellos que no conozcáis todavía SQL eh, Azure Database, eh, os comentaré que eh, SQL Azure es un servicio pas de SQL eh, y que entre sus características eh, pues nos encontramos con la mejora continua de, de rendimiento basado en la recogida de datos sobre el comportamiento de, eh, sobre el comportamiento de, la, de la base de datos. Es decir, que se aprende, aprende y se adapta a los, a los patrones de, de comportamiento de la aplicación y automáticamente mejora aspectos pues como son la protección de los datos o la fiabilidad del servicio. Eh, nos permite también escalar según la demanda sin interrupción del, del servicio y nos permite hacerlo de manera independiente en almacenamiento y, y computación. Esto quiere decir que si en un momento dado yo tengo un pico y, y necesito más, más computación, pues para ejecutar queries más complejas, por ejemplo, te, eh, podría hacer ese, ese escalado de la computación sin necesidad de escalar el almacenamiento y con la, el consecuente ahorro que, que nos supondría eh, este escalado independiente. Eh, de cara a las carreras críticas, SQL Azure también cuenta con funcionalidades incorporadas como la alta disponibilidad, la gestión del backup, la réplica con réplica de lectura y mecanismos de file over que nos permiten que, eh, en caso de, de desastre, cambie la región primaria, asegurando siempre eh, la mínima pérdida del, del servicio. Eh, en cuanto a las herramientas y, y sintaxis, es exactamente la misma que tenemos en el ecosistema SQL, ¿vale? O sea que si tenemos ya una carga de trabajo en SQL eh, en SQL Server, podemos seguir trabajando pues, con nuestro management studio, eh, con la misma sintaxis, etc. La seguridad es también un aspecto clave en, en SQL y cuenta con mecanismos de, de protección del dato, alta disponibilidad, eh, y tanto la seguridad operacional como la física está implementada en Azure de manera que se cumplen todos los estándares de regulación como pueden ser pues, el esquema nacional de seguridad, GDPR, etcétera. Pero no todo iba a ser bonito con SQL Database y durante estos años también nos hemos encontrado eh, con algunos retos. ¿vale? El principal ha sido la limitación que tenemos eh, en cuanto al, al tamaño, ¿vale? que podría ser de, de 4 o 8 teras en función del tier que, que, que seleccionáramos. Este, este tamaño máximo de, de 4 teras viene dado eh, por el tamaño máximo de los discos de estado de sólido perdón, en, el, en el servidor físico. Eh, además de esta, esta arquitectura, estaba basada en el Wason para proporcionar alta disponibilidad y durabilidad, pero esto hacía que se requirieran cuatro copias síncronas y lo convertía en una solución muy robusta, pero que no podía crecer más allá de, de la capacidad de almacenamiento que nos daba una única eh, máquina virtual. Y Entonces, también el coste el rendimiento de operaciones como el backup o el restore crece de forma lineal con, con el tamaño de, de la base de datos. Eh, bueno, ¿qué se ha hecho para superar eh, todos estos obstáculos? Bien, pues no se han hecho cambios sobre la propia arquitectura, sino que se ha creado una arquitectura de cero, una arquitectura eh, nativa en cloud. Eh, que bueno, tiene eh, almacenamiento que es altamente escalable y permite a la base de datos crecer tanto como necesite, eliminando la necesidad de, de provisionar con antelación eh, eh, los recursos de, de almacenamiento. Esto es que no necesitamos eh, decir mi base de datos va a ocupar cuatro teras, 8 teras o lo que vaya a ocupar, sino que en función de lo que yo vaya necesitando en, en cada momento se van a ir añadiendo nodos de almacenamiento. Todo esto lo va a contar mi compañero Juan Carlos un poco más adelante, va a explicar un poco en qué consiste esta, esta arquitectura que, que se ha creado por debajo eh, como hemos comentado se escala la computación y, y el almacenamiento de manera independiente y eso nos da muchísima flexibilidad eh, a la hora tanto de optimizar el rendimiento de, de nuestras cargas, pero también a la hora de, de optimizar costes, ¿vale? No tenemos por qué eh, pagar de manera lineal. Si tengo tanta computación, tengo que pagar sí o sí tanto eh, almacenamiento. Esto no, no es así. Lo era en la época de las DCUs, de las ¿vale? Al principio de los tiempos de SQL Azure. También el tiempo requerido para restaurar una base de datos o escalar ya no estaría ligado al volumen de datos y las copias de seguridad son prácticamente instantáneas. ¿Vale? Eh, para, car eh, para cargas de trabajo de, de lectura intensiva, HyperScale proporciona también un escalado horizontal rápido eh, que al las réplicas de lectura adicionales, eh, perdón, que, que, que, que al la aprovisionar las réplicas de lectura adicionales según sea necesario. Eh, para, eh, para repartir la carga en, en operaciones de, de lectura, ¿vale? Y podemos utilizarlo tanto para cargas OLTP como para cargas de, de trabajo de, de analítica. Y ahí viene un poco la pregunta del millón: ¿cuándo utilizo SQL Hyperscale y cuándo utilizo Synapse, ¿no? Que es un poco lo que se está haciendo ahora para cargas eh, analíticas. Esto lo veremos, eh, lo veremos más más adelante. Eh, pero bueno, de momento vamos a hacer un check-up de, de todo lo que tendría eh, Azure SQL Database con Hyperscale. En primer lugar, es nativo en Cloud, es decir, ya no es esa evolución del SQL Server que teníamos en SQL Database, sino que es una arquitectura completamente nueva y adaptada a las, a la, las necesidades actuales y a las eh, necesidades de, de la nube. Almacenamiento y computación escalan completamente eh, independiente. Eh, podemos llegar hasta 100 teras. De, de almacenamiento. Veis que esto no es una mejora de cómo se ha ido haciendo hasta ahora, que en ese SQL Atavis se ha ido añadiendo, pues ahora se puede un poquito más, un poquito más. Esto es totalmente diferenciado con respecto a los cambios que se habían o, o las mejoras que se habían incluido eh, hasta ahora. Podemos tener hasta cuatro réplicas de, de lectura, pues para no eh, sobrecargar la réplica, la réplica primaria, es decir, podemos eh, balancear eh, la, la carga y en cuanto al rendimiento eh, muy importante baja latencia eh, los backups o los snapshots no afectan al rendimiento de las de las queries es decir podemos seguir trabajando con, con normalidad no, no se va a ver afectado el rendimiento y podemos estar haciendo el, el backup al mismo tiempo y eh, también la, la rapidez con la que se, se restaura la, la base de datos eh, al final del todo vamos a ver algunos casos de uso en, en clientes reales y vamos a ver que una de las, eh, de las cosas que a muchos clientes les, les hacía falta era tener agilidad para hacer el el restore de una de una base de datos vale casos de, de uso es decir cuándo utilizo Hyperscape. bueno en analítica en, en tiempo real, es decir, por un lado yo ingesto eh, los datos, pero inmediatamente tengo que hacer analítica con ellos y leerlos desde, desde, otra, desde otra aplicación, ¿vale? El hecho de que mmm, sea una base de datos, pues que tiene de, es tantísima potencia, pues nos permite que no sean queries eternas, sino que nos da muchísima, muchísima eh, agilidad cargas las cargas típicas o LTP que estábamos utilizando hasta ahora en SQL Database con la diferencia de que ahora podemos escalar hasta los 100 teras antes suponía un problema de decir oye he llegado a esos 4 o 8 teras en función del tier qué hago ahora con, con qué necesito crecer pues normalmente se descargaba la base de datos se mandaba una parte histórico etcétera ya no es necesario todo, hasta 100 teras pueden convivir en la, en la misma base de datos y luego todas esas bases de datos que estábamos utilizando como bases de datos de Business Intelligence, de cargas analíticas, que estábamos funcionando con SQL Azure o con, o con SQL Server, tenemos ahí nuestro Data Warehouse o nuestro Data Mark, bueno, pues no habría ningún problema en, en seguirlo utilizando en caso de que crezca el, el volumen. Y aquí vuelvo un poco a eh, Synapse o SQL Hyperscale, ¿vale? Ya veremos. Y ya por último, un caso de uso que hasta ahora ni siquiera podíamos contemplar en SQL Server, que es la, la ingestión de, de datos pues que suponen un volumen muy grande, como pueden ser logs, datos de dispositivos, de sensores, etcétera, no Que por el volumen hasta ahora ni siquiera nos planteábamos llevárnoslo a un, a un SQL Server, porque en muy poquito tiempo íbamos a, a llenar la base de datos. Ahora tenemos muchísimo más margen, ¿vale? Y hemos llegado ya a esa pregunta del millón. ¿Cuándo utilizo Hyperscale y cuándo me voy a, a signups? Bueno, si ahora ya estamos usando SQL Server como nuestro Data Mart, nuestro Data Warehouse, nos está funcionando bien. Eh, tenemos todas nuestras aplicaciones ya programadas para, para ese tipo de, de cargas de trabajo, en cuanto a sintaxis, etcétera. Y el único, la única limitación que tenemos sería eh, que no podemos crecer más allá de esos 4 u 8 teras, nos podemos ir a, a Hyperscape sin ningún, sin ningún problema, ¿vale? Eh, además, bueno, no habría apenas cambios en todo lo que es la sintaxis, el SQL, etc. ¿vale? Eh, si nos encontramos adelante en la situación de que tenemos latidos de ingesta de más de 100 megabytes por segundo, si necesitamos tecnología MPP, es decir, eh, procesamiento en paralelo y ya venimos de una solución tipo Teradata, eh, NetEcha, eh, Parallel Data Warehouse, etcétera, ahí sí que recomendamos irnos a, a Synapse. pero esto es como todo, no hay una solución universal para todo, sino que hay que estudiar cada caso y ver qué se adapta mejor en cada, en cada momento. Y bueno, para los que ya conocierais SQL Database, sabéis que tendríamos eh, General Purpose y Business Critical. Bueno, HyperScale eh, aparece como un tier intermedio, ¿vale? Entre el General Purpose y el Business Critical. Intermedio siempre a nivel de rendimiento, ¿vale? Eh, General Purpose lo vamos a seguir utilizando para esas cargas de trabajo que, bueno, no son críticas para, para el negocio y son más económicas o necesitamos que sean más, más económicas. En el caso de Business Critical, pues ya sabéis, eh, requisitos de I.O. mucho más, más alto. ¿vale? ¿Y por qué decimos que Peresquel está, está entre medias? Bueno, y Peresquel nos va a servir para esas, esas cargas eh, OLTP, pero que necesitamos mucho más, mucho más tamaño. Nos va a servir también para esas, esas cargas analítica. En cuanto a rendimiento, está es más próximo a, a Business Critical, pero en cuanto a precio, es mucho más próximo a, a General Purpose. ¿vale? Entonces, bueno, digamos que estaría un poco ahí a caballo de, de ambas. En cuanto a la computación, tenemos las mismas opciones independientemente del, del tier. Generación 4 y generación 5 y el número de cores, la combinación de, de cores que nosotros, que nosotros decidamos. En cuanto al almacenamiento, y esto ya sí que empieza a ser diferenciador, tendríamos en General Purpose eh, Premium, almacenamiento premium, que podemos llegar hasta los 8 teras, como decíamos antes. En Business Critical tenemos ese local SSD que tiene la limitación de la propia eh, máquina que alberga la base de datos, que en este caso serían 4 teras. Y en el caso de, de HyperScale también utilizamos local SSD, eh, al igual que en, en Business Critical, pero este, la arquitectura está organizada de manera que vamos eh, añadiendo nodos de almacenamiento en función de eh, las necesidades de crecimiento que tengamos. Esto lo vais a entender mucho mejor cuando Juan Carlos ahora después os explique la, la arquitectura. ¿vale? En cuanto a alta disponibilidad, tendríamos dos réplicas de lectura en General Purpose, hasta cuatro réplicas en, en hyperscale y tres réplicas en business critical. ¿vale? El in-memory sí que es eh, decisivo a la hora de elegir uno de los tiers, ya que solamente está por el momento soportado en business critical. Y bueno, por último, simplemente poneros un poco en cuanto a lectura, escritura, cuál sería la, un poco la jerarquía ¿no? que eh, general purpose es el más bajito y yo, bueno, lo ponemos en medio porque al final está en medio de, de los dos tiers, pero como os comentaba antes, está muy, muy cercano en, en benchmark que se han hecho al a Business Critical, ¿vale? Pero ahora os dejo con Juan Carlos que os va a contar cuál es la, la arquitectura de, de HyperScale. Empezamos. Muchas gracias, Vero. Eh, bueno, en esta parte vamos a ver cómo se ha organizado esta, este, esta arquitectura nueva para conseguir manejar estos volúmenes de datos tan grandes con un rendimiento aceptable, ¿vale? Eh, como os ha dicho mi compañera Verónica, eh, ha sido necesario redefinir el concepto y la arquitectura total de Azure SQL Database, y, y para ello se han basado en un, en un proyecto llamado proyecto Sócrates que publica Microsoft en 2019 y en el que se detallan todas las partes de la arquitectura, pruebas de, de carga, pruebas de rendimiento que se han hecho y es bastante interesante si alguien lo quiere consultar. ¿vale? Eh, la clave de la arquitectura de HyperScale es la división, la división en varias capas. Eh, una capa de computación, donde estaría el nodo principal y varias réplicas, eh, la capa de los servidores de páginas que aquí estaría en todas las páginas frecuentemente accedidas eh, a las que vamos a tener que, que consultar eh, en nuestras queries. Eh, la capa de almacenamiento físico que es donde están, donde residen los ficheros MDF y los ficheros de base de datos y luego un servicio de log, el los service, que va a ser el encargado también de, de hacer todas las de, de gestionar todas las transacciones que, que vayan ocurriendo vale vamos a ver cada uno de los elementos un poco más en detalle en la siguiente en la siguiente slide eh, vamos a ver cada capa por separado en el primer caso cuando hablamos de los nodos de computación eh, podemos tener un, un nodo principal y hasta cuatro réplicas secundarias. Las réplicas secundarias se van a utilizar tanto para dar esa alta disponibilidad, como si estuviéramos hablando de un, de un Always On, Availability Groups, eh, y para desviar las operaciones de lectura hacia ellas. Y así haríamos una, un balanceo de la carga de trabajo, liberando a la réplica principal, a lo que sería el, el nodo principal. ¿vale? Todas ellas tienen una caché que son estos discos ssd eh, de alto rendimiento que hemos comentado que están conectados localmente vale esta caché es una extensión del buffer pool donde están las páginas con las que trabaja el sql y esto nos va a permitir eh, tiempos muy muy rápidos en el acceso a los datos que están cachados en esta en estas páginas o sea de las páginas que están eh, almacenadas en esta caché vale eh, por debajo tenemos los servidores de páginas. Aquí vamos a tener un número indefinido de servidores eh, dependiendo del tamaño que, que hayamos, eh, de, el tamaño de los datos que tengamos. Se van a ir añadiendo servidores de páginas a medida que nuestra base de datos vaya creciendo. Eh, esto nos permite trabajar con volúmenes de datos más pequeños y que las operaciones sean mucho más, mucho más ágiles. Además también cuentan con esa caché. Eh, que forma parte del, de la extensión del, del buffer pool y, vamos, y, y están conectados muy cerca eh, físicamente de los servidores de computación, lo que permite que los accesos a estas páginas en los page servers sea también muy rápido. ¿vale? El escalado es súper sencillo porque lo único que se va haciendo es a medida que se vayan necesitando que el servidor, eh, los datos alcancen el tamaño máximo de, destinado a los servidores de páginas que tenemos actualmente, se añadirán nuevos servidores de páginas. Y por debajo están eh, lo que es el almacenamiento en un Azure Storage, eh, que es donde están físicamente los datos. ¿vale? Eh, aquí es donde se van a hacer los snapshots que posteriormente se van a utilizar para, para el sistema de backup. Por esto el backup no va a afectar al rendimiento de, de la base de datos durante el periodo que duren estos, estos backups. ¿Vale? Por último, tenemos el, el log service. El log service consta de dos partes: una que es el landing zone, que está soportado por un Azure Premium Storage, y un Long Term Storage, que es donde se van a ir almacenando todas las entradas que, van a producir, que se van a generar en el lot de transacciones. Aquí no se trunca el se va almacenando absolutamente todo en este, en este espacio. Eh, para que posteriormente las operaciones de backup puedan utilizarlo y, y sean mucho más rápidas, ¿vale? Eh, vamos a ver cómo se manejaría una operación de escritura con esta arquitectura, ¿vale? Eh, en primer lugar, la operación llegaría al nodo primario, que eh, enviaría al landing zone de los service hasta que se haría el commit de la transacción, ¿vale? En los service... Eh, enviaría la transacción a los nodos secundarios para que las páginas con las que trabajan los nodos secundarios también eh, sean actualizadas. Es importante remarcar que esto se hace de forma asíncrona para que no tenga impacto estas actualizaciones tanto en el, los servidores secundarios de computación como en los page Server eh, no tenga ningún impacto en, en, el, eh, en la actividad del nodo primario. Y también se van a actualizar en los, las páginas en los page Server. De esta manera todos la, los datos van a estar actualizados eh, con las transacciones que se, vayan, que se vayan produciendo. Y en caso de consultar pues tenemos, tenemos los datos eh, actualizados. ¿vale? Luego se realizaría eh, lo que llamamos como checkpoint que ya persistiría los datos en los data files. Y por último el, la entrada del log que ha generado esa transacción se almacenaría en el, en el, en el long-term log storage eh, como almacenamiento de larga duración. ¿vale? Esto se va a almacenar aquí el tiempo, el tiempo que tengamos eh, como tiempo definido para poder recuperar un backup. vale eh, El periodo de retención que tengamos definido. A continuación vamos a ver cómo se gestionaría una operación de lectura en esta arquitectura. ¿vale? Eh, lo primero que sería necesario es cargar esas cachés, esa jerarquía de cachés que tenemos entre los Page Servers y los eh, Compute nodes que vamos a subir las páginas desde los archivos de datos a estas cachés que tengamos en los, en los servidores. Eh, la operación de lectura va a hacer la petición de la página en concreto y si la página está cacheada en la en, en el buffer pool extension de la, del nodo de computación, pues el acceso a ella va a ser súper rápido. En caso de que no la encontremos, no sea una página que se ha accedido más frecuentemente, o sea, más recientemente y tengamos que ir a buscarla, se iría en primer lugar a los servidores de páginas, a los page server. Eh, al ser de un tamaño reducido estos page server, el, el volumen de datos entre el que tiene que buscar la página pues es más pequeño y e independientemente de si nuestra base de datos es de 1 tera o de 100 teras, eh, la operación de búsqueda va a ser, va a ser rápida también. ¿vale? Entonces, eh, aquí encontraríamos la página en el, en el page server. Por último, comentar que eh, la escalabilidad de... De estos, de, estos, de estos nodos se realiza, eh, de los nodos de computación se realiza de forma paralela al, al uso del servidor, es decir, no, ha, no habría que hacer una parada para realizar un escalado y en eso va a consistir la demo que vamos a hacer a continuación. ¿vale? Vamos a hacer una, un, una escala, un, un escalado del servidor de computación que actualmente tenemos con dos, con dos V cores, a, a un servidor de mayor potencia eh, desencadenado por una alerta que vamos a generar también. Vamos a, a generar una alerta que a partir del 70% de uso de CPU, si esta carga se mantiene durante un tiempo mayor de un minuto, se ejecute un script que nos va a escalar el servidor y nos lo va a, a situar en un nivel de servicio mayor de 8 V -pores. Y vamos a ver cómo esto se hace automáticamente y prácticamente no tiene ningún ningún impacto en el, eh, en el servicio que, que está dando ahora mismo el, el SQL, ¿vale? Primero vamos a ver cómo, cómo tenemos definido el servidor actualmente, eh, es un vamos a entrar, un hyperscale que tenemos ahora mismo de generación 4 con dos V cores y con una réplica. Eh, Ahora mismo tenemos una réplica de lectura y, y vamos a generar una... Bueno, hemos generado ya previamente una alerta que vamos a ver a continuación. Eh, a ver, En la que hemos puesto que si el consumo de CPU eh, es mayor del 70%, durante un tiempo mantenido de un minuto para evitar que un pico en el consumo de CPU vaya a provocarme un escalado, pues eh, realice ese escalado de, del servidor, ¿vale? A, aumente los V cores. Eh, vamos a ver la parte de, de, la, de la alerta, vamos a ver si os puedo mostrar la definición de la alerta. Esto se hace desde el propio Azure Monitor. Y aquí tenemos que, si el porcentaje de uso de CPU es mayor que el 70% durante un minuto, se desencadena una acción que está definida en un Automation Runbook y llama a un script que va a provocar ese escalado, ¿vale? Ese escalado de, de la máquina virtual. Vale. vale, vamos a volver a la página de, del servidor y en el Azure Monitor vamos a ver cómo, cómo reacciona a la carga. Nosotros vamos a generar ahora una carga, eh, vamos a lanzar un, un proceso que va a provocar que se consuma más del 70% y vamos a ver aquí en la gráfica cómo, cómo empieza a crecer la, la línea del consumo de CPU. El Azure Monitor tarda un poquito en reflejar los, los, no es tiempo real total, tarda un poquito en reflejar ese cambio en la, en la carga del servidor, pero vamos a ver con una vista de eh, Azure SQL Database con Management Studio, vamos a ver cómo, cómo va subiendo ese consumo de, de recursos. La vista que estamos utilizando, eh, estoy metiendo también los datos en un histórico, para tener ma mayor tiempo de, de datos de, de los resultados de esta vista y como veis aquí ya sí que en la columna Average CPU percent podemos ver cómo ya estamos llegando al 99% vale esto vamos a esperar que se mantenga durante ese minuto y va a provocar que, que se aumente el, el número de cpus del, del nodo de computación vale y vemos aquí que ya aparece la, la línea llegando hasta prácticamente ese 90% ¿vale? y aquí lo que lo que se hace es que se está generando en el momento que pasa ese minuto se empieza a crear en paralelo el nodo de eh, el nuevo servidor con el tamaño deseado en el momento que ese servidor está en estado ready, se desconectan todas las conexiones que tenga nuestro nodo actual, nuestro servidor actual, y se redireccionan al, al nodo nuevo. Vale, vamos a ver aquí eh, cómo va. Ya lleva un ratito por encima del 99% y vamos a ver si actualizando... Sí, yo creo que ya mira, ha, ya ha hecho el escalado. Si os fijáis, en la segunda columna tenemos eh, HSG en 4-8, que nos indica que ya estamos utilizando 8 virtual, virtual cores. ¿vale? Eh, esto va a suponer que el consumo de CPU baje, porque al tener una máquina mayor y el mismo y ser el mismo proceso el que, el que está corriendo. Eh, empezará a, a comportarse acorde al tamaño que le hemos dado, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el problema de...? Vamos a ver primero esta... Eh, vamos a comprobar en el historial de ejecuciones del RAM que, que he generado si se ha hecho... Mira, aquí está. Ha sido llamado por la alerta y aquí tenemos la, la ejecución. ¿vale? Entonces confirmamos que se, ha, que se ha generado ese escalado automático Y aquí vemos que ya eh, veremos cuando, cuando lo refleje el Azure Monitor cómo, cómo baja la línea de consumo de CPU. ¿Vale? Aquí ya vemos reflejado claramente que el, el consumo de CPU ha bajado al 34% y ya se mantiene ahí estable. ¿Vale? Eh, a continuación voy a parar el, el proceso que está provocando que que el consumo de la CPU suba y una buena opción sería tener, por ejemplo, un eh, otra alerta que si detecta que el consumo de CPU está por debajo del 20%, por ejemplo, que vuelva a un tamaño inferior y de esta manera pues podríamos utilizar este sistema también para ahorrar costes, ajustando en cada momento el tamaño del servidor a la carga que tenemos. Incluso ya por rizar el rizo se puede aplicar mecanismos de Machine Learning para predecir eh, cuando se van a producir estas cargas y escalar proactivamente el servidor y evitarnos este minuto y medio, dos minutos que hemos estado con la CPU al, al 100%. ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que el, el, este, este proceso de escalación es súper rápido y, y prácticamente no tiene impacto, pero eh, sí que supone un pequeño corte eh, en el momento que pasan las conexiones de un servidor al otro y también otra cosa importante a tener en cuenta es que la caché de la que hablábamos local del servidor de computación se vacía porque empezamos a trabajar con un servidor nuevo y la caché está vacía. Para tener el mejor rendimiento deberíamos esperar a que esa caché se vuelva a llenar de las páginas de datos y empiece a funcionar con los datos calientes ahí eh, almacenados localmente. ¿vale? Entonces, bueno, pues esta ha sido... La demo. Y por último vamos a hablar de otra de las grandes mejoras que tiene HyperScale, que es la forma de gestionar los backups y los tiempos que se pueden conseguir eh, restaurando bases de datos gigantescas. ¿no? Eh, como comentaba Verónica, anteriormente los, los tiempos de restauración de bases de datos eran un poco proporcionales al tamaño de datos que teníamos. Con HyperScale esto ha cambiado porque utiliza la tecnología de Snapshot para, para hacer los backups y además se hacen desde los ficheros de datos. ¿no? Al, al estar trabajando con, con Snapshot podemos eh, aislar totalmente el trabajo del backup y eh, en el momento de hacer un, un restore eh, a un punto en el tiempo, lo que nos va a pedir, lo que vamos a necesitar son los Snapshots que se han realizado anteriores a este, a este punto que elijamos para hacer el restore y los trocitos del lot de transacciones, las entradas del lot de transacciones que haya habido hasta el momento, desde el último snapshot hasta el momento en el que queremos recuperar. ¿vale? Todo esto eh, lo juntamos y, y a través de un proceso que muy similar al, de, al, del, al del restore, actual, aprovechándose también de la tecnología de Accelerate Database Recovery, eh, podemos conseguir restores de bases de datos de 50 teras. Hay un vídeo de un Program Manager de Microsoft de, de Azure SQL Database que se llama Kevin Farley, que podéis buscar en la web, que restauran una base de datos de 50 teras en 14 minutos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de, del cambio que supone esto con respecto a a la tecnología anterior, ¿vale? Y ahora os voy a dejar con, con Verónica, que os va a hablar de las opciones de migración que tenemos para irnos a un modelo de HyperScale. Muy bien, pues como os ha dicho Juan Carlos, vamos a seguir con la, con la parte de, de cómo migramos eh, nuestras, nuestras bases de datos, porque seguro que ahora mismo ya estáis pensando en un montón de, de casos de uso en el que le podríais sacar el máximo a, a HyperScale. En primer lugar, como siempre, eh, la Azure Data Migration Service. Esto nos puede, eh, si venimos sobre todo de una base de datos on-premise, o de una base de datos en, en IAS, en, bueno, pasamos el Data Migration Assistant, pasamos el Data Migration Service y podemos hacer eh, la migración a SQL Database Hyperscale como lo haríamos a un SQL Database, ¿vale? Un poco el procedimiento es, es el mismo, un primer assessment en el que nos dice qué es lo que tenemos que, que cambiar, si existe algo que, que tuviéramos cambiar eh, y una segunda fase en el que tras restaurar el, el backup eh, de, de base, Vamos sincronizando entre eh, un premise y, y, y la nube hasta que tenemos exactamente los mismos datos en, a, en ambos y hacemos el cutover y pasamos la cadena de conexión de la aplicación desde nuestro origen de datos en SQL Server a SQL Database y Perscale. Eh, otra opción sería eh, hacer el volcado eh, de, de los datos. ¿vale? En ese caso pues podríamos utilizar eh, Azure Data Factory, el, el conector de, de Spark para SQL o SQL bull copy, ¿vale? Y también tendríamos la opción de usar la eh, trans, aplicación eh, transaccional o, o snapshot, ¿vale? Si ya venimos de, de un entorno de SQL database en modo pass, es decir, vosotros ya tenéis una base de datos SQL en general por post, en business critical, y queréis seguir escalando en cuanto a, a almacenamiento, es decir, pues oye, se si me han quedado pequeño, quiero llegar a esta esos 100 enteras, o, o a, a, un punto, a un punto intermedio, pues simplemente eh, desde, el, desde el portal de, de Azure le decimos que queremos cambiar el, el tier en el que estamos y lo haríamos, eh, lo haríamos sin ningún tipo de problema. Así que es cierto que recomendamos eh, evitar eh, hacer muchas escrituras durante esa, durante esa migración. Dos puntos importantes aquí. Eh, actualmente, una vez que damos el paso de... La SQL Database a Hyperscale no podemos volver atrás. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por este cambio de arquitectura que os ha, que os ha comentado Juan Carlos, ¿vale? O sea, como, como hay que cambiar la arquitectura que hay, que hay por debajo, pues eso, ya no podríamos eh, ir hacia, hacia atrás, ¿vale? O sea, que podéis hacer todas las pruebas que queráis en, en entornos de, de prueba, pero en el entorno productivo ya no se podría volver a, hacia atrás. Eh, y luego también otro punto importante es que todo lo que es el, el Point in Time Restore lo mantendríais. Es decir, eh, podríais volver a un estado en cuanto a los datos anterior a esta, a esta migración, ¿vale? Sin ningún tipo de, de problema. Uy. Vale, y ahora vamos a ver eh, tres casos de cliente que a mí me parecen muy representativos y muy relacionados con los casos de uso que hemos visto, que hemos visto anteriormente. El primer caso es ClearSale. ClearSale es, es una empresa brasileña que se dedica a la detección de fraude. En, en transacciones en e-commerce, en, bueno, en, en e ¿vale? Entonces, ellos lo que se dedican es hacer todo lo que es el escaneo, la validación y, y generan la, la transacción. Para que os hagáis una idea, ellos estaban, eh, estaban teniendo una medida de 15.000 transacciones por minuto, ¿vale? Y, eh, bueno, ellos tienen toda una arquitectura en, en Azure, bueno, basada en Event Hub, Azure Function, etcétera, que les permitía... Eh, eh, tener tanto escalabilidad como, como flexibilidad, pero lo realmente interesante es que ellos eh, consiguen hacer el, el, el, la restauración de backups de, de 20 teras en cuestión de minutos. vale, Que era algo que bueno, por, por las necesidades de su negocio les, eh, les, les gener, llevaban tiempo teniendo esa, esa necesidad, esa, esa agilidad para hacer el backup, de eh, restaurar el backup de esas, de esas bases de datos. El siguiente caso sería Clearant, que es una empresa eh, americana que se dedica a los servicios de pago mediante tarjetas de crédito. Aquí es eh, interesante, si os dais cuenta, el tipo de empresas que lo, que lo utilizan, ¿no? que son empresas que están trabajando con transacciones financieras, que sabéis que son datos, eh, bueno, son datos delicados y que, bueno, eh, activando todo lo que es la parte de, de seguridad, eh, de protección de datos, de enmascaramiento, cifrado, etcétera, cumplen con todas las regulaciones necesarias. Hoy no vamos a hablar de, de seguridad como tal en SQL, pero bueno, viendo el tipo de empresas que, que están utilizando SQL Azure, podéis hacer una idea del nivel de cumplimiento de, de la regulación que te podemos tener también con, con SQL Database, ¿vale? Eh, en el caso de Clearend, eh, tienen eh, hasta 500 millones de, de transacciones al año. Eh, bueno, ellos se encargan de, de hacer toda la que es la ingesta, tienen una concurrencia bastante, bastante alta y tienen una necesidad de escalar muy rápido, ¿vale? Porque no son... Eh, no, no pueden predecir cuál es la carga que, que van a tener. Entonces, ellos de hyperscale se han beneficiado eh, concretamente de la fiabilidad que les da y de la velocidad para hacer todas estas, todas estas transacciones, ¿vale? Eh, si os dais cuenta, he elegido tres ejemplos. El primero es una empresa eh, mucho más, eh, más grande. Eh, en el caso de Clear, es una empresa de un tamaño mediano y ahora vamos a ir a una empresa que es mucho más chiquitita, ¿vale? Que es eh, Big Drive Cloud y que ellos el caso de uso que tenían y la necesidad eh, que tenían de utilizar hyperscale eh, era precisamente porque eh, querían saber que podían escalar. Es decir, eso tienen un negocio que está creciendo eh, mucho en muy poco tiempo y también tenían esa, esa necesidad de, de poder eh, continuar dando servicios sin tener que hacer una migración, eh, quitarse histórico, lo que comentábamos antes. ¿no? Entonces ellos eh, han, se han beneficiado principalmente de, de las ventajas en cuanto a, a la ampliación del almacenamiento, ¿vale? Eh, Todos estos casos que os hemos contado eh, son públicos. Eh, como os vamos a compartir las, las slides, aquí está incrustado el, el link y podéis ver la historia completa, las arquitecturas, los comentarios de, de, estas, de estas empresas. ¿vale? Y bueno. Eh, esto es todo por, por nuestra parte. Muchísimas gracias por haber elegido esta, esta sesión y esperamos veros al año que viene y esperemos que ya sea en, en presencial. Muchísimas gracias.